No solo los demonios no existen, sino que tenemos un arma para exterminar a los verdaderos personajes que se encuentran detrás de todo lo que nosotros conocemos como el fenómeno de la demonología. Los demonios, como todos sabemos, han acosado y asediado al ser humano desde principios de la humanidad. Y la Iglesia ha relacionado a estos personajes con un ente maligno proveniente del lado contrario a la divinidad humana, divinidad que ellos, los de la Iglesia, se encargan de traernos a nosotros como intermediarios de Dios con el ser humano. Lo que vos vas a escuchar ahora, hoy, quizás te va a impactar pero tu cabeza se va a abrir, tu conciencia se va a expandir, porque esto que te traigo hoy es nuevo. Los demonios, que nosotros llamamos Satanás, Lucifer, y ese tipo de seudónimos que le ponemos al ente maligno que acosa y asedia al ser humano desde principios de la humanidad, no es nada más ni nada menos que un parásito alienígena. Cuando me refiero a parásito me refiero a un tipo de vida que no tiene nada que ver con la manera en la que nosotros los seres humanos estamos compuestos orgánicamente. Este tipo de vida que amenaza al ser humano desde los principios de la humanidad se ha autoproclamado como un parásito intentando vivir de la energía que los seres humanos poseemos. Esta energía es energía divina, por lo tanto estos demonios alienígenas durante miles y miles de años han vivido de esta energía sosteniendo su tecnología desde nuestro interior. Su tecnología se compone de puertas estelares, naves espaciales, rayos abductores y todo tipo de máquinas para manejar y manipular el alma humana. El alma humana es una entidad que posee toda la energía del universo en una sola unidad, a la vez cada unidad es una fractal de toda la composición universal de almas que forman la unidad álmica. Es muy importante que logremos comprender esta verdad universal para poder deshacernos de este yugo de una vez por todas y no por el simple hecho de tener algo raro en lo que ocuparse las personas que están en la búsqueda del conocimiento y detrás de la energía universal, sino que es un momento muy crucial para la raza humana ya que si nosotros no nos liberamos en este momento de este yugo este yugo amenaza la vida humana para el resto de los siglos en este momento se está forjando una cárcel una cárcel de máxima seguridad para el alma humana una cárcel de la cual no va a poder escapar nunca más en este momento nosotros sabemos que su tecnología Todavía les falta. Ellos han capturado muchas almas humanas, pero estas almas siempre, siempre han regresado a su contenedor, a su cuerpo, a su dominio. Es muy importante que nosotros podamos comprender ahora que su dominio energético está del lado negativo de la materia y que ellos son electrosensibles a la energía negativa, cosa que nosotros es todo lo contrario nosotros somos electrosensibles a la energía positiva, esto se define en cationes y en aniones, para darte un ejemplo te voy a dar el ejemplo del aire, en el aire hay átomos de oxígeno enlazados de a un par, a eso nosotros le decimos aire, entre estos dos átomos existe un canal, un canal que los une del cual se puede llegar a positivizar o negativizar su anión interior. El aire, producto de todas las emisiones eléctricas, está constantemente cationizándose, cosa que da lugar a que ellos puedan estar entre nosotros. Si nosotros tuviéramos un lugar en armonía con la naturaleza, con una electricidad que en vez de cationizar, anionice, ellos no podrían estar entre nosotros. Sin más, Podemos ir al principio de la historia de la electricidad en el planeta Tierra donde personas como Volta, Galvani, Rumkorf, Nikola Tesla y otros descubrieron este tipo de energía, este tipo de energía fue la energía que lideró las máquinas, las primeras máquinas en la Tierra, desde 1880 hasta 1930 en la Tierra se manejaron máquinas de energía fría máquinas de energía negativa hasta que de repente de los laboratorios Bells de Silicon Bells en Estados Unidos surgió el famoso transistor el famoso transistor si usted chequea en la web y busca referencias acerca de él va a encontrar que si bien pueden decirle estos científicos cómo utilizarlo jamás le dirán a usted por qué funciona de esta manera, es un misterio hasta el día de hoy por qué el silicio dopado con cargas negativas y con cargas positivas genera el fenómeno del semiconductor, de esta manera en 1930 el mundo entero cambió su tecnología de energía fría por la energía caliente a través de este semiconductor llamado el transistor. Hasta el momento nosotros estábamos usando generadores de RUNKORF, generadores de energía negativa que impregnaban el aire de energía negativa, llevaban sanidad, curación, claridad en las mentes a las personas, para que luego de un día para el otro se cambie todo esto y estos generadores y esta tecnología pase a estar sepultada en los museos bajo toneladas de polvo, sepultada en las cabezas de las personas bajo toneladas de ignorancia. Es muy importante que vos sepas en este momento que esto no se llama destino, que esto que estamos cursando en este momento se llama plan alienígena, y es un plan orquestado en vías de cosechar la energía en el todo el planeta y encarcelar el alma humana para tratarla como una batería. Nada más y nada menos que estamos hablando de la generación de energía por parte de alienígenas a través de un componente muy crucial que ellos no tienen, no pueden obtener por sus medios propios el alma humana es muy importante que sepas que si bien nosotros somos electrosensibles a la energía positiva y ellos son electrosensibles a la energía negativa nosotros tenemos un poder el poder de la energía negativa que circunda en el, el aéter el aéter es un fluido electromagnético que viaja por el espacio en todas direcciones a 600 mil kilómetros por segundo y que debido a ciertos materiales como la tierra, el agua y otros materiales tan comunes que hay en este planeta su energía y su velocidad es ralentizada a la mitad de su velocidad generando lo que nosotros conocemos como luz subatómica nuestros ojos bien adiestrados lo podrán ver por ejemplo en los bosques como un aura azul que está en el contorno de todos los árboles. Es muy importante que vos sepas en este momento que nosotros gracias a la éter y gracias a que hemos comprendido cómo ralentizarlo para crear este pequeño fluido a menor velocidad que nosotros hoy llamamos Orgón para defendernos de estas criaturas alienígenas provenientes de un sector del espacio profundo que nada tiene que ver con nuestro espacio. Es muy importante que vos sepas hoy que a través de limaduras de metales de distintos componentes podemos ralentizar este aéter, convertirlo en orgón y convertirlo en varias fases de distintos orgones. Por ejemplo, el orgón radiante. El orgón radiante es aéter que ha sido ralentizado a través de limaduras de aluminio. Estas limaduras de aluminio no solo han sido ellas las que han provocado esta luz, sino que en conjunto con cera o parafina o resina epoxi han logrado el teorema para la extracción de energía de la éter llamado 2pi por r al cuadrado. Esto quizás te suene muy complicado porque son matemáticas, pero yo te lo puedo explicar de mejor manera. 2pi por r al cuadrado significa que para extraer la energía del volumen etérico, de energía de la éter negativa, vamos a necesitar separarla en dos. ¿Cómo podemos hacerlo a través de limaduras y cera? Es muy simple. En un recipiente de cerámica vamos a poner cera derretida hasta la mitad. Ahí tenemos un pi que va a extraer la energía magnética, la resina o la cera o la parafina absorbe la energía magnética de la éter. La otra mitad la vamos a llenar de aluminio, partículas muy pequeñas, las más finas que encontremos. De esta manera la partícula de aluminio se va a encargar de extraer el factor energético, eléctrico, radiante, el otro pi. Entonces, en una pasta hecha de 50% de parafina, y 50% de limadura, nosotros ahí vamos a tener el 2pi por R al cuadrado adentro de un envase de cerámica. Este es el confinamiento del orgón tan nocivo para estos alienígenas que hoy por hoy no saben qué hacer con el despertar humano. No saben qué hacer para frenar la evolución de las personas que han logrado comprender que Jehová el Dios al cual nosotros nos arrodillábamos para rezar y llorar, hemos comprendido hoy que es un alienígena disfrazado para extraernos el poder, el poder de Dios que nosotros tenemos cuando nos unimos. Dios sos vos, Dios soy yo, Dios somos todos nosotros unidos con un propósito y con buenas intenciones. Pero no basta solo eso, porque Dios, nuestra fractal etérica, está en algún lugar, en el centro de la galaxia, pero Él no va a mover un dedo por tu salvación. Y eso es lo que hoy por hoy es tan importante que comprendamos todos. Dios no va a mover un dedo porque Él ya lo hizo todo. Nos regaló la divinidad, la capacidad, el coraje y el manejo, a través de nuestra intelectualidad y a través de nuestro corazón para poder llegar a lo que queramos a través de estas tres dimensiones a través de estos tres planos magnéticos euclidianos nuestra mente opera y trabaja de la misma manera nuestro corazón también por lo tanto en conjunción de todas nuestras partes asociadas entre sí nosotros somos Dios esto es muy importante que lo sepas, para que te puedas empoderar de una vez por todas. No le comentes tus proyectos a tu vecino, no le comentes tus proyectos en la escuela, a tus compañeros. No permitas que se rían de vos, porque no vamos a ser todas las personas las que liberemos este planeta. Vamos a ser muy pocas, pero efectivas. Vamos a ser muy pocas, pero muy poderosas. Por lo tanto, es muy importante que sepas refrenar tu lengua, callar tus planes y actuar en silencio. Es muy importante que sepas hoy que a través de los generadores electroplasmáticos inventados por mi persona hace varios años atrás, podemos darle en el punto más débil de estos alienígenas, parásitos. Ellos a través de la energía negativa se queman, ellos no pueden estar en ambientes organizados. Por lo tanto, cada persona que arme un dispositivo de estos va a estar cubriendo un rango de kilómetros. Por lo tanto, no es necesario que informes a tu vecino, no es necesario que informes en tu colegio, a tus compañeros, tampoco es necesario que informes a tu mamá. Si vos ves que tu mamá actúa de manera anormal o tus compañeros o que las personas que te rodean son bastante raras y cuando digo raras hablo de parasitados en su mente por alienígenas actúa en silencio, ni siquiera lo pienses no dejes que ellos te lean la mente izquierda actúa bajo estas instrucciones haz un generador electroplasmático haz dos generadores, haz tres generadores Llena los lugares de generadores electroplasmáticos. Busca virutas, limaduras de todas clases. Empieza a fusionar los orgones entre sí. Y ahí verás una verdadera diferencia en tu vida, en tu zona, en tu ciudad. Y lograrás, desde tu unidad álmica, provocar un cambio. Este es el canal de Amenofis. Este es tu canal. Si esta es la primera vez que estás con nosotros. Suscríbete y dale like. Y no olvides que eso es muy importante para esta misión. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.